¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio talagante.cl. Gracias por la sintonía, gracias por la gran sintonía. Eh, estamos eh, a nivel nacional desde Talagante para Chile y para el mundo en esta señal sin fronteras eh, de la radio de Internet, la radio sin fronteras de la tecnología que ya ha llegado para quedarse y es por eso que nosotros estamos dedicados a eh, entender, conversar las realidades de nuestro país para que usted en cualquier parte del mundo se entere de lo que sucede en Chile y es por eso que el día de hoy tenemos una de las importantes entrevistas, encuentro con un hombre que ha dedicado la vida al trabajo, especialmente al trabajo del mar con eh, una filosofía solidaria, preocupado también como dirigente nacional de sus pares, ellos son eh, los buzos que están trabajando en esta gran vitrina nacional que es nuestro mar y que muchas veces no sabemos y desconocemos la realidad de ellos. Me refiero al presidente del Sindicato Nacional de Buzos de Chile, Claudio Faúndez Canti... Tú me ayudas ahí al tiro. Quinto yanca Claudio. Bienvenido a la radio, un gran amigo de siempre. Queremos saber y conocer cómo están eh, los trabajadores de nuestro mar, que muchas veces eh, son mira, mirados a layos, que muchas veces trabajan anónimamente y que muchas veces, por no decir históricamente, han sido bastante, y me hago cargo de mi, mi, mi palabra, basureado porque no son valorados en el contexto que se merecen. Bienvenido a la radio, Claudio. Hola, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los auditores que están fuera de Chile y más allá de fuera de Chile y obviamente a toda la gente que, que dentro de este país hermoso como es Chile, escucha la radio. Eh, en verdad, mira, te puedo contar, eh, Chile es un país muy especial, porque por la geografía que tenemos, eh, tenemos mucho mar, tenemos, yo diría, los mejores vinos, los mejores recursos bentónicos, como son los mariscos, una diversidad de clima, pero nos hemos quedado cortos siempre en muchas cosas. Y el caso mío, como presidente del Sindicato Nacional Busos de Chile, es... Organizarnos a nivel nacional, entendiendo que en Chile somos más de 30.000 buzos. 30.000 buzos que están diariamente saliendo a la mar a producir, ¿cierto? Productos de alta Mira, de alta calidad. Chile tiene tres focos de trabajo. Los buzos en Chile estamos segregados. ¿Por qué digo segregados? Porque uh -huh. si yo miro hacia afuera, Brasil, Brasil tiene una sola categoría de buzos. Chile tiene 17, ¿y por qué Brasil tiene una sola categoría de buceo y Brasil tiene solamente dos escuelas de buceo? Chile tiene 17 acabar categorías botón, de buceo y tiene un montón de escuelas. ¿Cuál es la diferencia? Que el buceo en Chile está a cargo y supervisado, certificado, eh, eh, todas las matrículas se renuevan todos los años a cargo de la Armada. Entonces parece ilógico y extraño que en pleno año 2021... En Chile todavía, que gritamos democracia, democracia, nosotros tengamos a las Fuerzas Armadas de Chile eh, eh, preocupadas de hacer un negocio, como por ejemplo las uh -huh. OTEC, uh -huh. son todos de funcionarios de las Fuerzas Armadas y ellos son los que ahora se quieren apoderar para hacer un negocio redondo con el buceo y con toda la gente de mar, es que esto no puede seguir así. Por lo tanto, si tenemos estos datos comparativos con alguna, algunos países de Sudamérica o de otras partes del mundo en donde latamente nos llevan muchos años de desarrollo y la pregunta es ¿cuál es el diagnóstico que el presidente del Sindicato Nacional de Busos de Chile hace de la realidad del oficio o de esta carrera profesional? Mira cuando un buzo en Chile eh, quiere estudiar para buzo, eh, la Armada lo envía a una otec que ellos le llaman escuela. Y quién es el dueño de esta otec o de esta escuela? Un ex funcionario de las Fuerzas Armadas, o sea, no, de, un ex marino con un título de buzo táctico o algún otro. Y solo ellos dan clase y solo ellos están autorizados para certificar. O sea, ellos crean la necesidad y ellos crean la solución. Inglaterra. Por decirte, la modificación a los reglamentos de buceo no está en manos de los uniformados, pertenece a instituciones netamente estatales. Por eso es la necesidad, y con, esta, con este hombre que apareció en el horizonte, como es don Bernardo Jabalquinto, candidato a presidente de la República, que vamos a apoyarlo con todo, él propone, y hemos conversado mucho sobre la creación de un ministerio de mar, porque eso vendría a solucionar, voz, botón, yo creo que... Voz. Botón, no sé si al 100%, porque nunca vamos a solucionar todo, pero creo que muchas de las cosas que ocurren, el abandono del Estado, no solamente con los buzos, sino con todos los hombres y mujeres de mar, con todos los pescadores. Chile es un país de pescadores artesanales. Solo en la región de Magallanes hay 3.000 embarcaciones de gente que se le llama pescador artesanal. Entonces, pero ojo, cuando una, una embarcación de este tipo sí. se hunde... La Armada busca culpable, les saca un parte, y el Estado no pone no inyecta ningún recurso para reco recuperar esta empresa que tiene este hombre como son sus lanchas. Por lo tanto, no hay seguridad laboral. Ahora, Aquí hay un montón de actores. En la industria, mira, en Chile hay tres focos de trabajo en los buzos. Están los buzos que trabajan en la minería, en los puertos, soldando puertos y toda esa cosa. Están los buzos de la industria del salmón que ahí trabajan aproximadamente 7.000 buzos. Y están los buzos bentónicos que son los buzos mariscadores que proveen todo el año los mercados, los hoteles, los restaurantes. Y son los que hemos trabajado durante años desde Arica a Punta Arena con la extracción de recursos bentónicos para crear, y ojo aquí lo importante, para crear una cadena gigante de empleo, porque los erizos que se sacan en Magallanes son entregados a plantas de proceso donde trabajan cientos de personas y generan cientos de puestos de trabajo, y estas personas... Y al final estas empresas exportan su recurso, el erizo, a mercados asiáticos, a mercados europeos, y genera ganancias suculentas para el Estado de Chile. Pero el Estado de Chile, ingratamente, eh, está como acostumbrado que la gente tiene que salir a romper todo para que recién se sienten a escucharlo. Y, y no y no puede ser así. Estamos conversando a esta hora del día desde la radio talagarte.cl con Claudio Faunde, presidente del sindicato... Nacional de Busos de Chile. Hacemos un corte musical y ya volvemos en esta entrevista tan interesante. De regreso, ya estamos de vuelta acá en la radio talagante.cl para todo el mundo, desde la capital de Chile, en un tema eh, un tanto desconocido, ¿cierto?, como es la realidad de los trabajadores del mar, cuáles son sus problemáticas, su vida eh, habitual, eh, se reconoce el esfuerzo. Eh, la organización es respetada, es escuchada. ¿Qué les falta? ¿Qué sentimiento hay? Eh, ¿Es hora de hacer cambios? Y si es hora de hacer cambios, ¿cómo se deben hacer? Lo estamos conversando con Claudio, quien eh, tiene esta responsabilidad de liderar ¿Cuántos buzos de todo Chile, Claudio? Mira, en Chile, como te decía, los buzos superamos los 30.000, o sea, un número gigante, si yo multiplico un buzo por su familia ah. esposa, hijo, y todos los padres, la madre, o sea, cada buzo representa como a 15 personas o sea, no estamos hablando solamente de mil aparte de eso toda la gente que trabaja que depende directamente de lo que producimos los buzos es. o sea, Chile es, Chile es un país que tiene una deuda gigante con los buzos mira, y aquí entra un actor muy importante, hay que con urgencia modificar la ley de mutu mutualidades, la ley 16.000 744. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley dice que cuando todo trabajador pagamos un seguro de mutualidades por por ley, y, y, y la ley dice también que tú pagas entre el 1 al 4,6% dependiendo de, del riesgo laboral. Los buzos pagamos la, la más alta prima, pero ¿cuál es la desesperación y la y, y lo inexplicable? Todos los buzos que se han muerto en la industria del salmón, que pagan su seguro de mutualidades, ninguno de los herederos, como dice la ley, ha cobrado los seguros. ¿Sabes por qué? Queridos auditores, ¿saben por qué? Porque el empleador dice que no fue accidente laboral. Pero qué desgarrador, ¿cómo no va a ser accidente laboral si un buzo muere a 10, a 20, a 30, a 40 y hasta 50 metros de profundidad? Pero qué desgarrador es eso, qué descaro. ¿No hay organismo que defienda el interés del trabajador del mar? ¿Y dónde voy a reclamar? Si cuando yo voy a reclamar a las capitanías de puertos, que debieran ser los fiscalizadores, que se cumpla todos los reglamentos que existen, aunque pocos, pero que se cumplan, uh -huh. el el amigo que me atiende, que es un uniformado, es amigo de mi jefe, que mi jefe es un ex marino. Si yo voy a denunciar a la, a la a inspección del trabajo, en muchos casos pasa que los, la gente de la inspección del trabajo llama por teléfono al jefe y le dice hay un buzo que se está denunciando, entonces no hay por dónde. ¿Cuántos buzos han llegado con accidente a las mutualidades y le dicen no es accidente laboral? O sea, lo que está pasando con los buzos en Chile, yo creo que ni siquiera está pasando con los buzos en Venezuela. Siempre decimos que afuera, oye, con las cosas buenas que tiene Chile y Europa se compara, pero cuando hay cosas malas, ahí mejor no. Mira, Chile necesita con urgencia un cambio, por eso vuelvo a repetir, para nosotros ha sido muy importante, y yo le, le he dado todo mi respaldo a, a, a este señor Bernardo Quinto candidato a presidente 2021, queremos que él sea el presidente de Chile, por la sencilla razón que queremos un hombre nuevo, un hombre limpio, y un hombre que es prácticamente como nosotros. Chile necesita con urgencia, que vengan gente nueva a renovar los aires, a escuchar, a hablar por aquellos que nadie los escucha. Lo que pasa con los buzos, lo que pasa con los pescadores, lo que pasa con los recolectores de orilla. En Chile hay cientos de miles de personas que son recolectores de orilla. ¿Qué es lo que es eso? Cuando bajan las mareas, se escuchan las gaviotas de fondo, porque estoy a la orilla del mar hablando. Cuando, sí. vía, cuando bajan las mareas, la gente que vive en la costa va a mariscar almejas, navajuelas, pero mira qué ingrato, no se les permite vender su producto. ¿Por qué? Porque hace falta una resolución sanitaria Ay, bueno. corta para que ellos puedan vender su producto de manera local, porque es un producto fresco. No lo hacen porque se les mide con la misma resolución sanitaria que se le mide a las empresas que exportan su producto. Hay... Que modificar en Chile con urgencia muchas cosas y todo esto se viene a sanar con un ministerio de mar. Perfecto, conversando con Claudio Faúndez, presidente del Sindicato de Uso de Chile. Hacemos un nuevo corte musical y entramos en materia porque se ha mencionado en dos oportunidades a Bernardo Javal quinto candidato independiente, ¿cierto?, eh, a la primera magistratura de Chile, eh, a candidato presidente, y queremos saber. ¿Qué han conversado y qué han adelantado sobre este Ministerio del Mar? Porque en las últimas semanas ha salido la presidenta Lacud y otros gestionarios, otros personeros políticos que han manifestado una cercanía con los gremios del, del, del trabajo del mar. ¿Será verdad que ellos... Bueno, estamos hablando con una autoridad de los sindicatos nacionales de los trabajadores del mar. Una de sus áreas, que ya conoceremos parte de los otros mundos con esta conversación. No se vaya. Ya estamos de vuelta, esto es eh, la radio talagante.cl, le estamos saludando acá desde la capital provincial para todo Chile, soy Rafael Calderón y el día de hoy estamos conversando con Claudio Faúndes, quien es el presidente nacional del Sindicato usos de Chile. Claudio, eh, en las últimas semanas en los medios de comunicación ha salido que eh, los sectores gremialistas, sindicalistas de eh, el trabajo del mar, han tenido una cercanía con algunos agentes políticos, pero también con eh, personeros de eh, la Central Única de Trabajadores, en donde de esas conversaciones habría salido la propuesta de este, comillas, Ministerio del Mar, cierre comillas. Pero aparentemente, por lo que tú me adelantas, esta conversación viene mucho tiempo. Hay una relación con eh, Bernardo Javal Quinto y ustedes están eh, eh, muy de acuerdo, o eh, en mucha cercanía con esta con esta propuesta que él le ha manifestado. Cuéntanos un poquito cómo se generó este lazo y en qué van las conversaciones. Nosotros como Sindicato Nacional Usos de Chile, eh, desde que iniciamos hace dos años atrás nuestra nuestra nuestra ruta para llegar a ser a, escuchados, a ser, escuchado, ser oídos, y sabíamos que no era fácil, tuvimos reuniones con senadores, con diputados, le propusimos, le dijimos, dentro de nuestras demandas, la creación de un estatuto laboral de protección del buzo, modificación de la ley de mutualidad, de temas que podían haber llevado a proyecto los diputados que nos, nos escucharon, pero... La política de Chile hoy día está tan populista que están entretenidos con el con la constituyente, están entretenidos con el retiro del tercer retiro, que bueno, está bien, están entretenidos con con la vacuna y como el buceo y, y la gente de más, no es un tema popular, por lo tanto no le interesa. Cuando empezaron a ver que a través de las redes sociales nosotros empezamos a, a, a pedir y fuimos escuchados por este candidato a presidente, don Bernardo Quinto y él nos escuchó y dijo perfectamente, yo en mi gobierno voy a crear el Ministerio de Mar, y yo le creo, y yo le creo porque él es un, un hombre tal cual como nosotros, un trabajador, y, y que quiere quizás en sus últimas etapas eh, eh, entregar su, su, sus conocimientos, sus energías, a, al servicio de un país que verdaderamente le hace falta. Escuchamos por ahí que efectivamente eh, la CUT estaba de acuerdo con, con, con algunos gremios que no representan a todos los pescadores porque no es así. Eh, eh, es como que yo diga, represento a todos los buzos, probablemente no no se representan a todos porque eso eso no se puede decir. Sí. Nadie tenemos la receta mágica para decir yo tengo la verdad, eso no, no es así. Entonces, la CUT cuando vio que el tema se empieza a volver popular, claro, empezó a decirle a los gremios de los pescadores que ellos representan a los pescadores. Entonces... Pero es bueno que los gremios de la de la COREPA, la CONAPACH, la CONATRAS, que son las organizaciones, las federaciones de, de pescadores que representan desde, desde el norte hasta, hasta Puerto Montt, porque más para el sur no llegan, eh, eh, que estén de acuerdo, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con las organizaciones de dirigentes de pescadores. Ahora bien, cuidado, queridos gente de mar y, y auditores de la radio, Cuidado porque se ha venido proponiendo y se va venido ofreciendo un ministerio de mar hace mucho tiempo. Y yo pregunto, los chilenos no somos muy buenos para leer, pero porque existe un ministerio de cultura, los chilenos no somos muy buenos para para hacer deporte, pero existe un ministerio de deporte. En Chile las contaminaciones de, de nuestro medio ambiente son espantosas, pero existe un ministerio de medio ambiente. ¿Y por qué no existe un ministerio de, de mar? La receta es sencilla y la respuesta es que alguien se opone a que no exista un Ministerio de Mar. En cambio, por los otros temas que nombré, no hay intereses creados, por lo tanto nadie se ha opuesto. Pero sí se van a oponer a que exista un Ministerio de Mar. Y van a mentirle a la gente, así como mintieron que se iban a bajar la, la dieta parlamentaria, así como mintieron que... Eh, eh, eh, el pueblo iba a elegir a su gente para que haga la constituyente, pero resulta que ahora te encuentras que que eh, si para ir a la constituyente tienes que pertenecer a un partido político. O sea, lo van a hacer los mismos. Así nos van a volver a mentir. Hago un llamado a los que escuchan la radio. No nos engañemos. La izquierda y la derecha nos han mentido siempre y nos van a seguir mintiendo. Nosotros, el pueblo, hoy día tenemos el tiempo, el momento, y es necesario que elijamos, pero elijamos con la mente fría, no con la emoción. Ahora, eh, volviendo al tema central del Ministerio del Mar y las conversaciones que han tenido ustedes con eh, Bernardo Javal, quinto candidato a presidente de Chile, independiente entiendo también, eh, cuéntanos cuáles son, eh, diríamos, los tres, los tres ejes fundamentales del trabajo para sostener una teoría o una acción como esta, un Ministerio del Mar, tres, tres fundamentos para poder decir, mira, esto es lo que hay que hacer según la experiencia que ustedes tienen. Yo creo que la primera, y, y, y quizás sería la más lógica, y, y, y, y sería como buscar una, ter una segunda y una tercera razón, es como ahondar ya, Chile es un país de costa, Chile es un país que tiene cientos de caletas de pescadores, Chile es un país que su economía gira, si peco de ignorancia me disculpan, pero yo creo que Chile el 100% de su economía gira en torno al mar toda su exportación y su importación gira en torno al mar Chile es un país que tiene miles de kilómetros de costa, Chile necesita con urgencia atender las necesidades así como atiende las necesidades de los mineros con el Ministerio de Minería así como Chile atiende las necesidades de los deportistas con el Ministerio del Deporte así como Chile atiende las necesidades de, los, de la cultura con el el Ministerio de la Cultura Chile tiene que atender las necesidades de todos los hombres y mujeres de mar, que somos millones a nivel nacional. Hay una cantidad de millones de personas en toda la costa de Chile, en el Golfo de Arauco, montones de familias que viven del Huepo, en Magallanes, yo no puedo entender que una docena de ostión cueste 400 pesos lo mismo que cuesta una sana una cebolla. digo perdón No puede ser. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mar está botado. El mar a nadie le interesa. Es como la casa de la abuelita, que todos los hijos, una vez que murió la abuelita, y los nietos la usan para sus provechos, pero nadie se hace cargo. En el, el mar chileno nadie se hace cargo. Y un ministerio... Se vendría a hacer cargo. Chile tiene, el Ministerio del Mar tiene que encargarse de buscarle mercado internacional a nuestros recursos bentónicos, como es el ostión, el erizo, la almeja, la cholga para que nuestros recursos bentónicos puedan tener larga vida, no sean sobreexplotados y puedan tener un valor como lo tienen los vinos, la fruta, la minería. El Estado chileno a través de un ministerio tiene que poner a todos los recursos bentónicos a la altura de todos los recursos que hoy día tiene, como por ejemplo los vinos, la claro, fruta. Claro. Por supuesto que sí. O sea, creo que con esa razón no sé si habría que buscar otra. Yo creo que sí. Te propongo que eh, me hables tú de la seguridad social y laboral de los trabajadores. Mira, en Chile somos 30.000 buzos, y de los 30.000 hay 11.000 que son buzos maricadores, o sea, buzos bentónicos. ¿Qué pasa con ese buzo que trabajó desde marzo hasta agosto al erizo sin contrato? Sin ADCP, sin Fonasa. Conozco casos un buzo allá en Magallanes, por nombrar uno de tantos otros, que tuvo un accidente porque le adentró una infección a la rodilla y le cortaron la rodilla. Quedó con un solo pie. Entonces yo digo, oye, ¿dónde está mi estado...? ¿Dónde está el estado de Chile? ¿Dónde? Si este hombre y todos los hombres, los usos mariscadores a nivel nacional, generamos cientos de puestos de trabajo. Cuando nosotros recalamos a Magallanes con una lancha cargada de erizo, ese, ese erizo se va a una planta de proceso y se generan cientos de puestos de trabajo. Y ese producto se va exportado. O sea, ¿cuántos millones generamos nosotros? Y cuando a ti te pasa un accidente, nadie se hace cargo de ti. Eres un material desechable. Un ministerio, con urgencia, Ministerio de Mar. Creo que el Estado de Chile debe dejarse hacer el loco. Los políticos lo han hecho bien, lo han hecho mal, ya ni, ni siquiera nos interesa. Necesitamos que Chile cambie. Hay países súper modernos en este mundo que tienen Ministerio de Mar. ¿Y Chile por qué no lo tiene? ahí está ahora conversando con Claudio Fagón, de presidente del Sindicato de Buzo de Chile. El último corte y ya vamos a ir concluyendo con las tareas que vienen. ¿Cuáles son los plazos, los compromisos que se han establecido? Porque, paralelo a aquello, también públicamente nacen eh, not notas y crónicas, eh, noticias del país, en donde también otros tienen la misma intención. No se vaya. Hemos vuelto ya al último segmento conversando con eh, el presidente de los buzos de Chile, ¿cierto? Claudio Faunde que no ha recibido... Eh, a esta hora en donde ya ha llegado al a hogar y está tranquilo, en donde podemos conversar sobre estos temas que muchas veces no se llevan a la palestra, no son de dominio público. Efectivamente, tal como dice él, eh, hay una intención y una atención de tocar otros temas, por lo tanto, los temas sociales del mundo laboral. Por ejemplo, del mar no son conocidos ni por usted y reconozco públicamente por nosotros también. Claudio. ¿Cuáles son los plazos? ¿En qué han acordado con Bernardo Quinto? ¿Cuál es el trabajo a corto, mediano y largo plazo para eh, enfrentar eh, los primeros pasos de estas intenciones que son, primero, eh, el Ministerio del Mal? Segundo, eh, entiendo, entiendo yo que hay una intención de apoyo a una candidatura, pero fundamentalmente en la labor y en el oficio de ustedes, ¿cuáles son las tareas y los plazos a realizar en los próximos meses? Bueno, nosotros eh, estamos trabajando y esperando, bueno, la pandemia nos ha jugado muy en contra y no, no, no nos ha dejado avanzar, no nos podemos reunir, estamos bastante, eh, la pandemia nos tiene complicado a, a todos Chile, pero nosotros estamos trabajando para que en Chile se cree un eh, estatuto laboral de protección del buzo. Sí. Ahora, una vez que eh, el Ministerio de Mar sea creado, se tiene que ver cómo subsanar esta deuda histórica que tiene el Estado de Chile con estos buzos mariscadores que hoy día tienen 50 años y están quedando prácticamente declarados indigentes. Porque un hombre que trabajó toda su vida sin ninguna medida de seguridad, mm. sin ninguna previsión, o sea, él va a enfermarse o ya está enfermo y no recibe nada. Mm. O sea, él creó, él aportó a la economía del país del Estado de Chile y de vuelta cuando él está viejo, está enfermo se queda solo y pobre, y el mar ya no tiene los recursos que tenía antes, por lo tanto nosotros hemos propuesto que estos buzos mariscadores que tienen su registro pesquero artesanal vigente, que ya en un momento no lo van a poder seguir trabajando porque un hombre de 60 años que está enfermo que fue buzo 40 años ¿cómo va a seguir trabajando? el Estado de Chile tiene que reconvertirlo laboralmente a este profesional porque sigue siendo un profesional de alto riesgo y la tarea que se viene es muy amplia, hay que modificar la ley de mutualidades, hay mucho trabajo por hacer y la verdad creo que lo que hemos conversado en este espacio nos hemos quedado corto porque el tema es gigante la necesidad urgente de los buzos, de los hombres y mujeres, de los pescadores artesanales, de los trabajadores de plantas de proceso, porque en verdad, en verdad cuando uno se pone a hablar, los problemas que vivimos nosotros, los hombres y mujeres de mar, los viven muchos sectores en Chile que prácticamente están olvidados. Así es. Bueno, eh, para ir cerrando, Claudio, ¿cuál es el mensaje final a todo el mundo, a todo el mundo del mar?, y por supuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentar los plazos? Porque primero, para tener un Ministerio del Mar eh, hay que organizarse y me imagino que ya hay tareas de corto plazo con el candidato que usted en el evento estarían apoyando. Sí, bueno, nosotros eh, eh, estamos apoyando obviamente a, a esta persona, eh, el señor Bernardo quinto porque él nos ha escuchado, nos, nos ha atendido y ha dicho, sí, vamos a crear un Ministerio de Mar. Ahora... Lamentablemente entendemos que no ha habido la voluntad anterior sobre estos temas y razones habrán que quizás, como decimos, es harina de otro costal. Pero eh, el llamado nuestro como organización y como me, me toca a mí en este momento ser el, el líder, el gestor de esta organización y el, y el presidente, un llamado, vamos, hay que cambiar Chile, hay que luchar por lo que nos pertenece y nosotros llevamos ya para tres años como organización y lo hemos venido haciendo de la manera más inteligente que podemos encontrar, porque entre salir a la calle y romper las cosas, no sé si será la mejor idea. Bueno, cada uno tiene su fórmula, cómo hacer las cosas. Pero creo que Chile necesita cambiar, y nosotros, todos los trabajadores, cuando nos toca votar, es cuando nos toca decidir. Un saludo, gracias por el espacio, y estamos ahí para cualquier otro momento. Con la despedida del presidente nacional de los buzos de Chile, Claudio Faunde, también estamos cerrando este encuentro con la verdad de Chile en la mesa de opinión pública de la radio talagante.cl. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía.